chen, chen chen, bueno, pues aquí estamos cabreado, pero bueno, yo cuando me pongo a grabar, bueno, ya me alegro un poco más, me sonrío un poco más al grabar, pero Cabo, la hostia, cabreado, porque me levantaba seis, son las ocho y pico, tíos para salir, las ocho y pico con la hostia no puedo decir más tacos las ocho y pico pero bueno, es que tengo muchas cosas en casa que hacer y pero cabreado, ¿eh? cabreado porque me he convertido el sol, pero bueno así veis sensaciones, sensaciones, cabreado, Salgo que a correr cabreado, pero bueno ya se me pasará, conforme me vaya cansando me, se me pasará el cabreo, vale, pues bueno nos va a proteger algo las nublinas estas que han hecho, ¿Eh? nos van a proteger un poquito del sol, entre las ondas estas que han hecho y y ya está, vamos a hacer Tocaría en 50, pero voy a hacer 38 o algo así. Más o menos. He salido adelantado para no comerme luego en la parte que voy llegando Esto es Gisade Moon ¿vale? Para no comerme luego cuando voy llegando a mi urbanización, a llegar arriba a casa a, a las 2 de la tarde, un decir, corriendo cuesta arriba, que es como la muerte, entonces digo, bueno, pues salgo adelantado, pero claro, si salgo adelantado, 6 kilómetros o 7 casi. Por dos son 12 kilómetros menos o 14 kilómetros menos que me salen. Entonces, pues entre 38 por ahí, 38. Si mira si el tiempo luego no se pusiera muy de mucho sol, mucho sol, mucho sol, que viera que hay alguna nube, nubecilla que medio va tapando un poco, pues puedo alargar un poco por allá arriba, por el Puy graseos por arriba, y alargar un poco. Ir al castillo, alguna cosa así, ya saldrá en 44. El castillo sale nuevamente 56, pero... Claro. Sí, 44, 43, ¿vale? Ya veremos. Hay unas nubecillas ahí arriba, en realidad vamos allá arriba. Bueno, se va a apreciar, pero vamos allí al quinto infierno. Ahí arriba, están las nubes allí, pero vamos para allá. Y ya está, estrenamos cámara, a ver cómo va. ¿Vale? A ver cómo va esta cámara la llevo atada para un poco más de de no preocuparme de que se me vaya a caer porque con los botes, si haces una bajada o algo esta es un poquillo más grande y, y no cabe tanto también bien en el bolsillo y se puede en un bote, pum se te cae y la has perdido, ¿sabes? entonces la llevo atada <risa> la llevo atada con un perrillo la llevo atada con un perrillo para que no se me pueda perder ¿vale? bueno, pues eso material, 300 300 330 de isotónica y 300 de agua cuando lleguemos arriba, llenaremos. Eh, y que, bueno, en realidad, si hago 38, me va a sobrar un poco de todo. Orejones, llevo un chorro aquí de orejones. Un chorro, llevaré... Llevaba 6 de cogido, y que me, y me habían sobrado el otro día, eh, 4, 5, 6, 11 orejones, algo así, o sea, de sobra. Y pan llevo tres. Iba a echar cuatro, pero viendo que hago menos ruta, digo tres rebanadas de pan, que es como para 30 kilómetros. Pero bueno, siempre se puede alargar un poco más. Eh, tres rebanadas de pan, ¿vale? Y ya está. Así que... <ríe> pasando el tiempo, tíos. <risa> ah, bueno, otra cosa. Yo para, para hacer los kilómetros semanales, en principio, yo ahora tiro por aquí y luego ya para allá, ¿vale? Pero todavía no, no, he, no he enganchado los motores, no los he encendido, los motores del kilómetro. Eh, ¿Qué más iba a decir? Eh, Se me ha olvidado. En fin, bueno. Eh, Hostia, iba a decir. Así que los kilómetros que con cada 43 ya saco los kilómetros que tenía pensado esta semana. Con cada 43K ya me sirve, suficiente. ¿Por qué? Porque he ido adelantando. Ya he ido ganando algunos kilómetros entre semana para tener ese pequeño pulmón. Por si luego los 50 no se podían sacar, eh, con 43 hago los kilómetros un poco previstos, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿vale? Pues venga, enciendo los motores y nos vamos para allá. Voy a hacer alguna alguna prueba, porque ya sabéis que... Bueno, no lo sabéis, no lo sabéis. Pues tengo un canal que, que es uno aprovechado, porque si no YouTube va a conseguir montar un canal nuevo es larguísimo. Puede tardar dos años a lo mejor en tener las condiciones para poder monetizar un canal y, y todo eso. Y, y estoy aprove he aprovechado el de Mundo Trail. Y lo que estoy grabando con otra cámara, con otra cámara, con el gimbal y tal, no con esta. Y lo que quiero, y luego el sonido lo tengo que grabar con otra para que te quede en súper, súper alta fidelidad, ¿vale? Eh, lo grabo con otra cámara que no es sumergible, entonces los micrófonos son mejores. Las cámaras sumergibles como esta, la GoPro, pues eh, la calidad es buena, pero no es superior. ¿eh? No es superior porque porque no lo puede ser, porque está preparado para aguantar el agua, un micrófono preparado para poder mojarse nunca va a tener las características como un bafle imaginaos un altavoz vamos a pasar por aquí. imaginaos un altavoz que, que no fuera de cartón, que tuviera que ser de un material de aluminio, por ejemplo, para aguantar o de plástico, para aguantar que se pueda mojar, pues no va a dar el grave igual, no va a ser igual en la manera de reproducir el sonido que entonces estamos procurando hay que hacer el pequeño remolino pues escuchándolo y viendo luego cómo va a quedar cómo va a quedar las la grabaciones si las hiciéramos con esta cámara que ya digo que el audio yo creo que no podrá ser la, la imagen sí se podría hacer pero, pero el audio no no va a llegar a ser, a ser lo bastante nítido y que escuche todos los sonidos de fondo de los pajarillos que los oiga desde lejos bien y haga el, el efecto estéreo con los efectos de la gopros no creo que se pueda el efecto de que tú oigas de dónde viene el pájaro ¿sabes? oigas de la derecha, de la izquierda no creo que se pueda bueno pues ya está vamos a ir para arriba otra vez vamos a este tramo que aquí hay un poquito más de, de sonido Aquí hay menos. No son los de las bicis que venían antes. Eh... Y aquí hay ya exceso de sonido. Un exceso, al final todos los remolinos. Va quedando el ruido, todo. si por ejemplo tú lo quieres grabar para hacer lo que, bueno, lo que esté haciendo en el otro canal. Tienes que poner el, el, la grabadora del audio lejos. Tú puedes grabar imagen cerca, ¿eh? o sea, tú puedes enfocar ahí. Pero la cámara no puede estar aquí. La cámara tiene que estar un poco ahí retirada porque si no el sonido es demasiado, demasiado fuerte. Se come el ruido de los pájaros, se come el ruido de fondo si hay viento. Se lo comería todo, ¿vale? Estas son piedras de esas, bueno ja, Más o menos nos resbalan Ya me tengo que cambiar las bambas Ya ya, No sé ahora, tengo que mirar en Estrada Cuántos kilómetros tienen, pero ya empezaron a tener 600 o algo así, y hay que empezar A hacer un pensamiento Ya de dejar las pararrutas un poco más cortas Un poco el, el invento eh, Que hago yo Es, si la ruta es más corta Corta, hasta 30, vamos a poner eh, puedo llevar una bamba un poco más gastada De 600 kilómetros, ¿vale? Y si la ruta ya es de 50 a 55 Ya nos tiramos a las fuertes Entonces ya coger una bamba Nueva, ¿no? Y de esa manera tú tienes la nueva Para las tiradas muy largas Que te va a destrozar más Y la, y la vieja pues para las tiradas Un poco más cortas Que bueno, que, que aunque esté un poco la amortiguación Un poco más pasada, pues bueno Vas tirando, ¿eh? Bueno, pues ya está, ya hemos hecho la prueba. Se ven los pajaritos. Venga, tal? Venga, vamos a seguir. A seguir en la misión. Venga, acabar la semana domingo. Bueno, vamos a grabar con poca luz. Vamos a hacer pruebas. Ay, palomita, que te asustaba. Bueno, al riachuelo lo tenemos seco ahí. Pero aquí que hay poca luz, vamos a ver qué tal. Se ve el fondo. Esto es un GoPro 8 Black. vale. No es gran cosa. Pero es la que pesa menos de las modernas. Y ya sabéis que... No es lo mismo ir en bici. O ir en coche. O grabarlo desde... Yo qué sé. Que está haciendo algún, alguna cosa... Algo de riesgo. Una barca. Que grabarlo... corriendo, ¿eh? llevarlo en cada zancada así que voy a buscar lo más ligero posible ¿eh? bueno pues vamos a ver con poca luz cómo estabiliza la llevamos en modo modo alto de estabilidad no tiene no tiene activado el hiper smooth de este 2.0 el modo bus no lo tiene activado porque por lo que he visto en recomendaciones y lo que he probado en casa eh, con poca luz el bus se queda, digamos que difumina demasiado la imagen para que quede sin movimiento, la hace demasiado, la pichela demasiado, ¿no? Le da demasiada poca calidad a las imágenes en movimiento en el modo bus, precisamente para amortiguar el movimiento. Tiene tanto dato que, que corregir que, que no le da tiempo. Entonces la llevo en modo alto, que es la recomendación, y lo que yo he visto que creo, creo, ya lo veremos en próximas ediciones, que el modo alto tendríamos el modo sin estabilización me parece que es sin estabilización el siguiente que sería muy flojo que estabiliza muy poco como la que yo tenía antes la 5 más o menos estabiliza muy poquito luego el alto que sería el tercero ¿eh? y luego el bus que será el cuarto yo creo que con el 3 ya estabiliza bastante vale bueno pues vamos para arriba de nuevo a ver a ver, vamos a hacerle unos movimientos aquí unos movimientos de cámara ahora estoy haciendo, ¿eh? ahora para que me veáis me veis a mí, ¿no? que subo y bajo pues si yo subo y bajo el, el fondo no debería estar subiendo y bajando en teoría, en teoría venga, seguimos Ya estamos con, con toda la solanera. Vamos la hostia. Con toda la solanera. Y esto luego hay que hacerlo de vuelta. Esto de vuelta. Ya hace calor a la ida. Son las 9. 9.40. Las no y 40. Vamos a flipar. Yeah. Bueno, eh, vamos a hacer una prueba, es un punto oscuro, que aunque hoy hace sol, pero este punto siempre es oscuro. Vamos a ver qué tal graba. GoPro 8 Black, modo lineal 1080. Si lo ponemos en 4K, reduce la luz todavía más, ¿vale? Entonces, en teoría, como pilla más luminosidad, es a 1080. Está en 25 frames, para que si en algún momento tenemos que grabar dentro de casa, no nos haga el parpadeo. Pues si lo pones a 30 NTSC... Eh, como aquí en España estamos con 50 Hz, no sería parpadeo. Entonces, por eso dejamos 25. Aparte, cuando metemos luego 4K, eh, no lo mismo manejar 4K 30 frames que 25. Siempre va un poquito más suelto el ordenador, ¿vale? Pues tienes que renderizar y todo. ¿vale? Venga, vamos. aquí tenemos puntos que engañan mucho estos son los puntos donde peor se ven las copros, que es cuando hay sombra, luz y no se maneja bien vamos a ver la nitidez ¿no? aquí ya tenemos luz y vamos grabando en modo lineal, eh para que no haga la deformación ¿eh? de todas maneras yo creo que en gran angular que sería el anterior a Superview ¿se lo tendríamos? vamos a explicarlo Estamos subiendo. vamos a explicarlo eh, las copros casi todas tienen el modo estrecho estrecho 4-3 el modo lineal el modo amplio eh, que estoy mezclando con la otra la otra tiene modo amplio creo que luego tiene gran angular no creo que pasa al super view igual y aquí en esta le llaman, eh, gran, angular, le llaman gran angular y luego super view vale que sería el, wow, el que pilla todo poco ojo de pez ya bestia pero de todas maneras la copros todas hace ojo de pez de no sé que la pongas en modo lineal que es como va ahora en teoría tú ahora te pones y no te deforma ¿eh? no deforma no hace huevo por los lados pero hace un ángulo un poquito más estrecho, pero no es tan estrecho como si fuera el, el estrecho, ¿vale? Este sería el segundo por abajo, modo lineal. hemos grabado una caca una nueva especie de... fijaros el bichito este, que antenas más largas tiene, no sé si lo veis, tiene como dos antenas muy largas, muy largas, es como una especie de eh, mosca, vamos a poner como una mosca, pero con unas antenas súper largas, no sé si lo apreciáis, esta no, esta es diferente, pero esto no lo he visto yo nunca en mi vida, ¿eh? o sea, es como otra especie autóctona de aquí, ¿sabes? Eh... Sí, sí, mire, mire, pedazo de antenas, como unas antenas muy largas, luego tiene como un, como una mariposita pequeña, ¿no? una mosca, una mariposita ahí ahora se ha quedado, mira, mira las antenas, ¿las veis? ¡Qué bestia! Es una especie todo algo desconocido desconocido bueno, pues estoy probando caminos nuevos me he metido aquí en una zona un poco un poco enmerdada <risa> un poco enmerdada de de, bueno que el camino se queda ya sucio aquí pero bueno, estoy probando nuevos caminos, digo, bueno, da, da igual, ahora te animas, luego cuando haya que volver con el calor ya veremos. Pero bueno, aquí se queda como muy... Eh, pero si sí hay aquí como leña, ¿eh? Pero bueno, ahora ya me doy la vuelta, he visto otro sendero ancho, grande, entonces ahora, bueno, pues eso, tiraré por el grande que es para abajo, que lo gracioso es que yo estoy subiendo, entonces ese es para abajo, o sea, lo mismo luego tengo que volver a subir para arriba pero bueno, son las cosas, ¿vale? estamos grabando en modo lineal, luego haré una grabación en modo, en modo amplio o gran angular, ¿vale? y vemos la diferencia, ¿vale? y la estabilización está en alta ¿vale? acordaros, en alta ¿vale? Y esta es sobre pues no sé qué es esa bolsa y ya está metido aquí, esto se acaba aquí y bueno, voy ahora a otro es que ya no sigue zona, bueno, sí, como bastante eh, salvaje, ¿eh? bastante salvaje sería la palabra, y me ha parecido ver más moscas de esas, más bichos de esos con las antenas largas, entonces algo de aquí, en otros sitios yo no, no he visto nunca, bienvenidos a GoPro, bienvenidos a GoPro, señores de GoPro, GoPro nueva de trinca, ya se me ha quedado que no me encendía, he tenido que sacarla de la funda, sacarla de la funda, Sacarle la batería y volver a ponérsela Y entonces digo, a ver si es que Claro, la duda no, no está a tope de batería Está a tope, ahora está eh, 91% me parece que marca ¿Vale? Yo, mis, mis ojos no son ya muy buenos eh, Pero, señores de GoPro Espera, que tengo la, la lente sucia eh, Señores de GoPro, que nuevecita Que nuevecita, que ya sabemos que se vuelven locas Pero dices, bueno eh, Yo qué sé eh, <risa> en fin, al 91% de batería, digo yo, lo que pensaba es: digo, ya hasta ahora me voy a tirar por aquí para abajo. Vamos a probar la estabilización, lo voy a poner en modo gran angular. Que por eso precisamente la estaba preparando para cambiarle. Digo, pero si esto no arranca, digo que pasa aquí que no arranca. Bueno, pues hemos subido por uno. Bueno, eh, aquí como una plaza letilla, ahora tiramos para abajo. Pues eh, ¿qué iba a decir. Eh, Ay, ya no sé qué iba a decir. Bueno, eso, he tenido que quitarle la batería, pues como siempre, le quitas la batería, vuelves a poner. Yo pensaba, digo, se me ha quedado que no lo he parado, porque los botones de esta GoPro son muy duros. Para los que tengan Gai, las 5, las 6 o las 7, que son exactamente el mismo formato. Esta varía un poquito, es, pare, parece que es igual, pero no es igual. Es como al revés, ¿eh? Es como las cosas montadas al revés, los botones al revés, todo eso así. Y y esta pues los botones son muy duros muy duros, es decir, si quieres aquello, parar la grabación, ponerla mira, puedes apretar y luego ya empieza a grabar, aunque te cuesta apretar para empezar, pero luego para pararla el que quiera, por ejemplo, parar la grabación y quiera pararla sin que se mueva hostia, jodida, es duro ¿eh? es duro el botón de power de arriba y el de encender todavía más o sea, el de encender, en vez de estar en este lado está en este, todavía es más duro lo digo para el que lo quiera saber ya digo, <risa> hay que hacer músculo para apretar los botones vale, pues venga, pongo gran angular eh, La estabilización la vamos a dejar igual en alta y vamos a bajar por aquí despacio, tampoco voy a apretar y luego seguramente tengo que subir porque esto me va a desviar para otro lado y yo tengo que subir ahí arriba y esto tira para abajo o sea, realmente voy al revés pero bueno, vamos a probarla y a ver qué tal estabiliza y eso, vale bueno, pues eh, vamos para abajo lo he puesto en super view, o sea, súper, súper gran angular, no el normal, el máximo, ¿vale? El ojo de pez más grande, todo hace un ojo de pez, pero este eh, coge más trozo, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona y vamos a ir despacito, eh, tampoco ni esto ni me lo conozco, hay arenilla, pero bueno, vamos a ver más o menos cómo, cómo se maneja, hay sombras y eso es lo que le va mal a estas cámaras, las zonas oscuras... Bueno, pues vosotros veréis los pies cómo van. Si esto se mueve, si va estable o no va estable. Bueno, pues al final no era tan inclinada como parecía. Vale, me lleva este camino. Vale, pues ahora me voy a tirar a la izquierda porque si no iría como para la garriga, para que nos hagamos una idea esto tirar como para la garriga. Esta ruta la hice una vez en bici, es muy larga. Tira como para la garriga, pero más altura, un poco más altura y sale como al Figaro, creo parece recordar, ¿vale? así que vamos al pulgreso para arriba vamos buscando el camino de nuevo gran angular modo alto de estabilización, pero no el bus no el máximo vamos a mover un poco la cámara vamos a hacer un poco el tonto como lo veis? ¿se mueve? Vamos a ver cómo ay, cómo traccionamos con una mano bueno bueno chicos estamos de aventura buscando rutas nuevas este camino al final se acaba así que vamos a tener que que nada que abandonar <ríe> abandonarlo pero buscando rutas nuevas Estamos en modo estrecho Estamos probando un poco la cámara, aunque perdamos un poco de tiempo eh, Modo estrecho Sin estabilización de ningún tipo Porque el modo estrecho solo permite el bus O nada, o sea, bus o nada Porque cierra mucho el ángulo Entonces al cerrar tanto el ángulo solo el bus puede, Es capaz de estabilizar ¿Vale? Los normales no Porque no cierran No tendría suficiente información, ¿vale? Bueno, pues Bueno, digo yo <risa> Estoy Me lo bueno, estoy inventando yo aquí el rollo, pero se ha dejado bus o nada así que vamos a grabar aquí un poco desde el mirador en modo estrecho, que es como se ven las cosas de cerca, vale y así tenéis una opinión ¿eh? para que tengáis una opinión como de acordaros que no está estabilizando ahora vale, o sea, si yo corro en teoría hará un poco de bote, un poquito de bote ¿eh? vale, pues venga aquí, aquí buena vista Venga, vamos a hacer un, una vuelta y veis qué tal qué tal se ve sin estabilidad. Esta sería la máxima calidad en 1080. Muy estrecho. ¿Vale? Hay un poco de niebla por eso no veréis muy... pero bueno niebla o bruma o como se llame un poco, no, es, no hay visibilidad 100%. Ahí tenemos la torre y ¿Eh? aquí tenemos un poco lo que nos rodea para que veáis un poco gamas de colores contraluces y tal. Eh, tenemos la tasa de bis en baja ¿eh? o sea, en baja, en normal, en el estándar de cualquier GoPro, no tiene la alta la alta es que gasta mucha tarjeta, ¿vale? luego para renderizar, costaría horrores ¿vale? luego, uf, son 30-40 gigas el vídeo para renderizarlo, ¿sabes? o sea que imaginaros para tomas pequeñas, sí, pero para tomas de una hora que vas a grabar, no, no, no es demasiado, bueno, pues esto esto es lo que hay, modo estrecho, ¿vale? modo estrecho sin estabilización, máxima calidad 1080 no pongo 4K porque esto tendría que yo grabe ahora 4K si el vídeo no lo voy a editar en 4K ¿Eh? y cámara lenta tampoco voy a hacer ¿eh? porque qué va, yo eso ya otro día dedicando a hacer más pruebas más, más específicas, vale pues venga, vamos a seguir, voy a seguir hasta los acantilados que los tengo para allá y... Y ya está, pero llevo muy poco, yo voy 16 kilómetros y, y algo, son 32, llevo muy poquito, ¿vale? Y el sol pega, ¿eh? Como no se nos nubla la vuelta, la vamos a pasar un poquito mal. Qué pequeño es el mundo, ¿ves? ¿eh? Ya he salido cabreado, pero bueno, me cabrearé a la vuelta cuando esté a pleno sol llegando, pero bueno, ya estoy contento. Bueno, pues me he encontrado, ya veréis, vienen dos de. me paro. Vienen donde va a salir, hoy va a salir el tiempo guapo Yo voy a 7.49 de media, me voy parando Bueno, pues eh, Bajan dos de bici Y yo sé que jode mucho cuando eh, Yo que sé, vas con tantos kilómetros Y alguien te dice, ah, pues los veo pocos Los veo pocos, échale tú los Ya me, me callo Échale tal y hazlos tú, ¿no? Eso se podría decir Y van dos, vienen dos con la bici Para abajo y van hablando, sí, 74 de positivos, ¿cuántos? Tal y cual. Y le digo, los veo pocos. Los veo pocos. <risa> y entonces, claro, y yo digo, pues dos, ¿no? Claro, con la bici, entre que vamos con la gafa y tal, y estaba lejos. Y resulta que es un colega, tío, que bueno, un colega eh, que lo conozco, ¿no? Así de, bueno, de, de ciertas veces, ¿no? Y tal. Y hemos salido poco, no si hemos coincidido una vez en bici o algo. Pero bueno, que lo conozco, que vive por allí cerca mío. Y bueno, y veo pocos 74, como yo hay muy pocos 74. Y dice, hostia, y me ha conocido el ángel, ¿no? Y, y ya está, no hemos saludado, pero digo, qué pequeño es el mundo. Me gasto, le voy yo a hacerle la broma, como jodiendo, como diciendo, uh, tienes que hacer 90, 90 kilómetros, 74, y todavía les falta, fíjate que llevan 74, les falta para llegar ellos a casa todavía 21, 22. Es decir, que se van a meter 96 kilómetros, ¿eh? Y digo, digo los veo pocos, 96 en bici, ya sabéis, no está mal, ¿eh? Y se ve que han estado por todo esto, o sea, que deben llevar bastante Ben Nivel. O sea, que ya se han comido, imagínate, en 74 kilómetros lo que te has comido por esta zona de Ben Nivel. Un montón, ¿vale? Así que... Otro. Pues venga, vamos a ir hasta los acantilados allí. Por allí más o menos me doy la vuelta. Pues sí, podría sacar al menos 38, tío. Es que 38 y es poco, pero pero bueno, es lo que tenemos venga ahora vamos con gran angular no, gran angular sí, pero no es súper vivo ¿vale? y con el estabilización en modo alto que es el segundo modo que estabiliza más el, digamos el de en medio y ya está, a ver qué tal se ve y chinocha ¿no? a prueba, a ver cómo se ve bueno, contraluz tampoco es que sea luz. las patillas a ver estamos en gran angular estabilización alta estabilización alta lo que digamos cuando digamos que puede hacer borroso es cuando te mueves mucho si te quedas quieto, la estabilización en principio prácticamente no estropea la imagen, ¿vale? Prácticamente. Ah. Es el pico, el poblado ibérico está allí, donde la antena, donde la torre de la, de la luz, ahí justo más o menos, torre del vigía. ¿Y qué tenemos por allí? La mola, buah, está ahí en el, en el quinto, quinto infierno. Montserrat queda como... ni no siquiera allí detrás, no se ve. Barcelona estaría para allá. Pero hay muy mala visibilidad. ¿Veis que se ve todo como nublado? Hay mala mala visibilidad, ¿vale? Y bueno, a ver si alguna nube de estas se tapa un poco. Como el sol tiene que ir un poco para allá, luego ahora la tarde, a ver si nos pillara un poco el tramo de sol de campos, que ahí luego son las 12. Eh. Eh, a ver si ese tramo, que lo pasaremos a lagunas... A la una a una y algo, pues a ver si alguna nube se digna a ponerse delante del sol y ese tramo lo llevamos un poco mejor. Que bueno, que es un tramo que es bajada tendida. Que en principio, pues bueno. Mira, vienen con la bici y apartarme para acá. Para no estropearles la bajada. Mira uh. Uh. Que hay que andar con ojo, aquí ya no hay acantilado pero arriba hay que vigilar no estropearles la trazada a ver si van a pegar un resbalón por esquivar a alguien se van a caer por abajo, ¿sabes? bueno, pues venga, que vamos al acantilado y ya llevamos 18 36, vamos escasos, pero bueno es lo que hay ¿Eh? Mira, qué vistas, ¿eh? Mira, cuatro aguiluchos No se va a ver porque con la, el modo este tan grande Pueden ser cuervos, cuatro ¿eh? ¿Grabamos o no grabamos? Oh, oh, Sí, sí, sí, grabamos Bueno, estamos llegando al castillo, al Clascar Castel de Clascar, ¿vale? Se llama así y bueno, no está mal, ya vamos haciendo 20,37, 30, 300, 37, Bueno, 20 y medio, bueno, al menos 40, 41 sacaremos. Al menos los 40. A costa de, ya veremos, ahora se ha nublado un poco, pero a costa de sufrir la parte final de sol. Bueno, esta es una zona muy bonita. Aprovecho para comentar que el Iván ya ha recuperado el canal. En fansabas, en youtube Todos para dentro otra vez Que él perdió todos los suscriptores, perdió todos los vídeos Me parece que salvó muy poco Tuvo un problema, ¿vale? Y... Así que ya estáis volviendo ¿Vale? Ya sabéis, todos los que eran 5.000 suscriptores lo que perdió o más, ¿vale? Así que todo el que me oiga, todos para dentro ¿Vale? Que ahí subiremos vídeos, eh, también yo con él En fin, él conmigo <ríe> Queda mejor, ¿no? Eh, pues eso, ¿vale? Que todo el mundo para adentro, en Fanshawash en YouTube, ¿vale? Todo el mundo que, todos los que estuvieron suscritos, que vuelvan a suscribirse porque se perdió. Es como si se hubiera borrado, ¿vale? Mira qué bonito, ¿vale? Esto es como un tramo pequeñito, como si fuera un Monsen, ¿vale? Yo siempre digo eso, es como un Monsen en miniatura. Es verdad que el Monsen está un poco más mojado, un poco más húmedo. Quizá ahora no está del todo esto. Pero bueno, es un bosque así bonito, ¿vale? Y el castillo lo tenemos ahí, vamos a grabarlo. Vamos en modo lineal, ¿vale? Estabilización alta. Para que la gente tenga una referencia, ¿no? Que diga, ¡ay, cómo se ve la cámara! Modo lineal, 1080, 25 frames, estabilización alta, que no es la máxima. ¿Vale? Y por aquí, ¿eh? esto es el GR 5.2, si no me equivoco. Este caminito. Creo que se llama así, ¿eh? No me acuerdo ahora. Hace ya más de un año o dos años que no, que no pasó. Y por aquí vamos a pasar Miguel del Fay, ¿vale? para luz ruta ya, alargar ruta... alargar, alargar, ¿vale? ya desde mi casa son... y a San Miguel del país son 65 ir y volver, más o menos o sea, ya para echarle ganas, ¿vale? pues vamos a ver un momento el castillo a ver qué tal se ve con la cámara si podéis tener una referencia más viendo, viendo monumentos y viendo eh, edificaciones a ver qué tal se ve... esto es sombra, aquí... en sombra no se verá tan bien y bueno, no hace sol, pero no ve sol ahora. Se va nublando, bueno. Yo tengo que sea nublarse. Espera, aquí está detrás la torre. Por aquí se ve la torre. Ah, espérate. Aquí hay más gente. A ver si lo veo. Para no grabo. Pero voy a grabarlo desde aquí. Cuando graban los años... Hola. Hola. Hola. A bueno, ahí se ve un poco. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta por detrás. Me parece que se podía. Me parece que se podía. Dar la vuelta que estaba un poco sucio, pero creo que se podía. Ahí se ve un poco el interior. por aquí más o menos, vale, aquí ya se ve la torre un poco mejor ¿eh? bueno, pues aquí podéis coger una referencia más o menos de cómo se ve la cámara 1080 ¿eh? pensar que ninguna GoPro, o sea, en principio todas las Gopros, ya sea la 9, la 10 todas las que tienen el sensor de, creo que es un tercio de pulgada, creo que son todas un tercio de pulgada, pensar que es que lo que puede mejorar es el, el tratamiento de la imagen, la estabilización a veces que capten un poquito más de luz eh, el color sea pues, más color GoPro o menos color, más blanquecino o más, eh, más cálido, eh. Eh, depende. La GoPro 8 en principio es un color un poco más cálido que la GoPro 7, un poquito más cálido, un poquito más. Y la 7 es un poco más, como de más, da como más claridad. Es decir, una GoPro 8 en pocas palabras, de noche en teoría ve peor una GoPro 8 que una GoPro 7. Vale, Han puesto el color un poco más cálido, pero han perdido digamos capacidad de He perdido capacidad de noche vale y bueno ya está no podría decir sobre la 9 y la 10 lo que tienen es mejora de estabilización no de tratamiento algún efecto eh, lo que es el, la nivelación con el horizonte tiene algunas cositas que esta no tiene vale que aquí no se ve mucho pero bueno bueno, pues ya está, nos vamos a marchar Grabaré algo en la bajada Y ya está Algo en la en la bajada Y listos Por aquí hay un Otro camino por ahí, no me acuerdo ahora Por ahí para abajo que se ataja y se va más rápido que por donde yo, yo He venido por la ruta turística ¿eh? Pero hay una bajada De piedras que está, está divertida pero paso. Además, tengo que sacar kilómetros. Si voy por ahí, voy a cortar. Eh, y ya está. Y bueno, está bonita. Es una bajada así con piedras. no Bueno, piedra un poco lisa. Eh, resbala un poco, pero bueno, piedra que está bien, ¿vale? Y, y ya está. Así que venga. Llevamos 20,75, casi 21 kilómetros. Y ya grabaré solo en bajada un poco y yo creo que ya ni acabaré hasta el final el, el vídeo para que no sea bestial, que es verdad que eh, al ser pruebas de GoPro, pues Quiero, ¿verdad? Que, que veáis en, en todas las en todas las situaciones, ¿no? Contrastes de luces. También veis el sonido. El sonido está todo el rato en modo auto, ¿vale? Modo auto. Yo le he hecho una mejora que la he perdido, sí, la he perdido la mejora. Que era un algodoncito eh, justo delante del micro, entre la carcasa esta de goma y, y, el, y el micro. Pero lo he perdido al sacarlo, se me olvidó y al sacarlo, pero bueno, es una cosa que se le puede hacer, le ponéis un poquito de algodón entre la carcasa de goma, funda de goma que le tengáis, eh, de protección, y, y la GoPro, le metéis un algodoncito, ahí sin pegar, ni nada, solo puesto ahí a presión entre medias, y eso hace que el viento no le meta, el no corte, eh, no corte contra el micrófono, eh, difumina eh, al estar el algodón, y eso hace que no se oiga el ruido del viento. Eso mejora mucho el ruido del viento, yo ya lo usaba con la Sony, y con esta si le metéis algún tipo de carcasa o algo entre medias podéis engancharlo sin necesidad de pegarle nada ni nada de eso vale y funciona ¿eh? funciona bien y ya está eh, si lo ponemos en modo estéreo el problema es que en cualquier bajada no haría el corte de viento no haría puf, puf, puf, el soplido del viento vale por eso lo llevamos en modo auto en principio la GoPro 8 en principio tiene un sonido bastante bueno en principio debería ser bastante bueno ya os lo diré pero yo por lo que probado así por casa, me he oído yo hablando en el comedor y tal eh, era un sonido bastante bueno mira, ahora vienen unas bicis no, vienen corriendo con perros, vale, van para allá pues venga, eh, lo dejo vámonos, vamos por faena que llego a las, yo qué sé, llegaré a las dos y media algo así, dos y media a casa, algo así una ruina, una ruina suscribiros a Vas, recordaros ¿se oye el viento o qué? modo audio en modo eh, automático, es decir si nota viento, si me pongo así seguramente no está viento eh, lo reduce el ruido de fondo, digamos del viento, y si no está viento, pues en principio le da realce sube un poquito el volumen para que se oiga bien, porque no hay viento no es necesario silenciar eh, ahora hay viento no sé qué tal lo silenciará bueno, pues ahora ya simplemente ir haciendo caminito con buena letra ya está, ir haciendo. ¿Vale? de gusto. Ya no grabaré hasta el final para no alargar más. Ya he visto un poquito. He hecho una toma lenta de a 100 FPS, ¿vale? Ya lo pondré a trocitos porque ahí el audio está silenciado. Para que veáis un poquito cómo graba 100, me parece ¿eh? que permite 240 a 1080, creo, pero para eso tengo que quitar la estabilización. Me parece, ¿eh? Yo digo, lo que ha sacado así un poco fácil de hacer a 1080-100 con estabilización. Ya está. Bueno, en nivel, llevo 902 positivos. 27,64 kilómetros 65 753, todo el rato voy peleándome con el 8 porque paro para retocar los ajustes de la cámara para cambiar el modo y digo otra vez estoy en los 8 kilómetro. ahora lo he mejorado a 754 pero vamos, como me pare más, ahora ya no, ya no me voy a parar ajustar más cámara y ya os haré una toma otro, tomo, otro trozo que hay un poquito así bonito, digamos no es que sea técnico, bonito y ahí cerramos vídeo, ¿vale? y la idea es eso, si llevo 28 casi, pues saldrán 42, 41-42 por ahí andaremos y unos marca 900, algún, algún kilómetro más positivo y ya está, ¿vale? eso ha sido todo amigos, venga proseguimos, ahora ya esto es como ya paciencia simplemente bajar camino 5 kilómetros un poquito más rápido si en algún momento entra canas si no, 5 kilómetro por aquí, más o menos. Si es más plano, un poco más lento de 5 kilómetros. Depende de la inclinación. ir haciendo... como veis la definición, eh, aquí que hay ramas, se puede ver, eh, la calidad se ve con árboles y tal, se ve bastante, ya digo, en principio no tiene más calidad que una 5, una 6, una 7, eh, no tiene más, tiene mejores opciones, mejor estabilización, pero la calidad, si tú dejas un vídeo quieto, en teoría es la misma, Eh, víbora creo que no es, creo que víbora no es, pero vamos, que no me acerco más. Es que parece que tenga la cabeza como si se hubiera pisado, pero no creo, no, no, está bien, está bien. Pero vamos, que no me acerco, eh. he pasado al lado corriendo, eh y antes he visto otra, es que es la hora, es al mediodía. Antes he visto otra, pero eh. la veis, ¿no? Bonita, pequeña, pero... Ja. No sé qué hace así... Se está como enroscando... ¿Lo veis? Ahora parece que no me mira... Me acerco un poco más... Pero... Está como enroscándose, está... Lo mismo está amenazando... ¿eh? A lo mejor es su manera de amenazar... No lo sé... Yo por si acaso... Pero antes he, ya he visto una bastarda... La he visto desde lejos... Y ha coincidido que ha pasado ya antes... Pero esa en principio... La bastarda de gris No es peligrosa... No es culebra... No es culebra típica... Bueno... Me parece que sea una culebra bastarda... Pero no es, no es de esas de agua. ¿eh? Digamos, es serpiente. ¿eh? La bastarda es serpiente, pero con veneno dentro de la garganta, no fuera. Y esto podría ser una víbora o algo por el estilo. Y esta sí que es peligrosa. Es pequeña, con el color negro. Y esta... Pocas tonterías ¿eh? con esta. Pocas tonterías con esa. Seguimos.